Verás, incomprensible, blanco, casi vencido, un almendro de noche florecer junto a un muro. Aún dura bajo el polvo, seco, en el aire último. Ahora muestra en silencio sus hojas en lo oscuro. Verás los brotes pobres en lo negro, desnudos. verás ramas y tallos en los brazos.